Perú, que Jesús es la verdad, vamos a decir al Perú, que en Jesús hay salvación, vamos a decir al Perú, que Jesús es la verdad, vamos a decir al Perú, que en Jesús hay salvación, hay sanidad, libertad. verdad vamos a decir al Perú en Jesús hay salvación vamos a decir al Perú que Jesús es la verdad vamos a decir al Perú en Jesús hay salvación Vamos a cantar, vamos a lavar, vamos a cantar, vamos a. Alabar.